Este martes fue rechazado el recurso de apelación para la variación de medida de corrección consistente en tres meses de prisión preventiva contra el policía Juan Cristian Pichardo de Asa, señalado como el responsable de matar a los jóvenes Marvin José Peña y José Miguel García. El licenciado Renzo Jiménez ofrece los detalles. La Corte rechazó el recurso de apelación interpuesto por Juan Cristian Pichardo de Asa. Ellos alegaban una serie de irregularidades, que había sido detenido eh, ilegalmente, bajo, bajo lejos, vamos a decir, de, la, de lo que establece la normativa procesal penal respecto al plazo de las 48 horas. Sin embargo, nosotros probamos, tanto el Ministerio Público como nosotros la parte creyente, que este ciudadano fue arrestado dentro de lo, los límites normales que establece la ley. En este mismo orden, el también abogado y tío de una de las víctimas, Jorge Peña, dijo las investigaciones para determinar si otros agentes son responsables del lamentable hecho continúan, en procura de que en caso de que haya otros responsables, también sean procesados y posteriormente condenados. Ciertamente el Ministerio Público está en un proceso de investigación, todavía incluso pendiente de examinar la, la necropsia, los resultados de la necropsia, que pudieran traer resultados para involucrar a otros, a otros agentes que estuvieron presentes y también otros elementos, otros ingredientes importantes como la prueba de balística y, y otros que son parte de la propia investigación que dan otras posibles pistas para que otros de los participantes en esa ocasión pudieran ser imputados. A la salida de la audiencia, el sargento suspendido fue escoltado por miembros de la Policía Nacional. Recordamos que el hecho en que los jóvenes perdieron la vida producto de varios disparos ocurrió el 7 de mayo del año en curso. En primera instancia, la uniformada lo había tachado de reconocidos delincuentes, presión que posteriormente fue desmentida. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.